Nah, esto es un, un hacker, loco. <coughs> eh, hey, what? What? Se todo, loco. Nah, que hacke de mierda. Solo, solo juega en Free fire para usar hack. Que hacke de mierda, loco. Así es la vida nada amigo pero tan tramposo puede usar mira usa mina encima Cagón de mierda igual es una sala es una sala por eso tiene tan mira mira mira que hace jugá hack que jaque de mierda usar hack de, a ver cómo es su ID: 27, 40, 86, 70. A ver, lo voy a anotar en un papel. A ver, acá está. ¿Dónde está el lapicero? No sé dónde está. A ver, mira, mira, mira: 27, 17 y costo Nada, no, amigo. Viste. Nada, no, que hack. Usa hack el tipo. Nada, no, amigo. Me mató campeando el campero de mierda. Nada. No, no me mató campeando. O sea, eso estaba en una garita y... está esperando que eso salga. Nada, no, puro cabecero peor. Hacker mierda. No. Que jaque mierda. Solo viene a una sala. Mira, mira, mira. Mira. Mira, está volando. Cabón de mierda. Viene a una sala. Solo me uní a una sala. Me estaba uniendo salas de. como es ella? De youtuber. Bueno, y después, el otro, el hacker, me cega a mí, a mí me mató primero de todo el hacker La primera kill me mató a mí, sota una garita, no sabía dónde estaba él Bueno, después, pum, me reventó la cabeza Bien, mira desactiva los hack ahora, porque tra eh, no trapasó el... <sighs> qué jaque de mierda <ríe> mira, mira, se va a meter la piedra Sí, ese cagón de mierda Cagón de mierda, lo que hace Campero, igual te voy a mandar a baña A ver, el ID A ver, 27 27 40 A ver, 40 Sí, 40 Y después, 40 86 70 86 70 Y ya fue 14 Ahí está oh, Amigo, que Que jaque mierda Solo se une a sala. Estaba, me uní a una sala, lo más bien. De youtuber. Y después se todo jaque de mierda. <coughs> se todo, eso estaba en la garita ahí. Estaba hablando pared porque estaba lutiendo ahí. Porque no tenía casi nada de arma. Bueno, estaba lutiendo, lo más bien. Pum, el jaque de teletrampotación. <sighs> ahí me mato. Mira que jaque de mierda. Me mata un tiro, seguro va a ganar la partida, no sé cómo. Eh, tiene gente atrás. Mira, mira, mira. Mirá todo eso, cabecero de mío la que El hacker está Uh, Mira, mira. Vale, mirá, mirá Mira, mira, mira. Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, Hazle el hazle el hazle ahí te dejo tu like. Buena. Buena, loco. A mí me mató campeando, pero toma para tu casa, jaque de mierda. Y tu hack no sirve. Chao.